Llegamos al paso número 3. Una vez que ya definimos nuestro tema, definimos la estructura de contenido de nuestra página, ahora pasamos al tercer paso. En este paso vamos a incorporar o insertar todos los elementos gráficos que va a requerir nuestra página web. Para ello es muy importante eh, ubicarnos en... Los botones específicos para que no haya ningún problema. Nos vamos a ayudar del contenido para poder ir insertando, ya sea texto, imágenes, algunos archivos de este, nuestro Google Drive. Podemos utilizar estas imágenes prediseñadas para poder, perdón, estas plantillas prediseñadas para poder introducir alguna información que nosotros queramos. Podemos crear un botón, podemos colocar una línea divisoria podemos insertar videos de este, nuestro canal de youtube o de otros o de otros otros vídeos que podamos conseguir también podemos incluir un calendario un mapa podemos insertar documentos ya sea de eh, documentos de texto presentaciones hojas de cálculo formularios gráficos y bueno son la, la, los elementos que podemos insertar en nuestra página web veamos algunos ejemplos insertemos texto con este con el cuadro de texto podemos insertar cualquier tipo de texto nos hacemos nos ayudamos un poquito de nuestra ayuda de nuestro documento que hemos elaborado previamente para poder ir pegando copiando y pegando la información que requerimos de esa forma entonces podemos introducir el texto podemos también introducir una imagen lo cual la podemos subir de nuestro ordenador o la podemos seleccionar de nuestro google drive por ejemplo es muy recomendable que todos los recursos ya lo tengan disponible en, en el google drive para que sea mucho más fácil poder insertar los diferentes recursos digitales de esa forma tengo yo una bienvenida acá puedo personalizar por ejemplo el fondo lo puedo duplicar o lo puedo eliminar en el caso mío voy a puedo utilizar por ejemplo este fondo o puedo también subir una imagen voy a subir una imagen tengo acá esta imagen que me gustaría introducirla automáticamente le se aplica este efecto si yo no quiero lo puedo eliminar ¿no? para que quede un efecto sólido de esa forma tengo la bienvenida puedo incluir también una imagen aquí abajo ya la tengo prediseñada también esto es cuestión de gusto ¿no? No hay nada escrito. Ustedes pueden enseñar su página web con los elementos que ustedes vean conveniente. Busquemos a ver qué elemento puedo incorporar. Bien, voy a incorporar este elemento al final. Este de acá. De esa forma voy personalizando. mi página web puedo ver cómo va quedando la vista que me interesa es esta vista de celular está la bienvenida esto lo puedo también modificar si no puedo cambiar con los fondos puedo subir una imagen de fondo en el caso mío voy a subir una imagen negra para que se pueda para que sea compatible con la imagen que subía de esa forma tengo ya la bienvenida voy a ver si puedo agrandar esto Muy grande. No, no sé, acá. Sí. bien vamos siempre utilizando la vista para poder ir viendo cómo va quedando el diseño de nuestra página web bien me gusta pasamos al siguiente contenido acá en la sección de vídeos puedo incluir vídeos directamente ya sea que esos vídeos que estén eh, estén en mi google drive o directamente desde youtube puedo agarrar y tengo muchos vídeos subidos y puedo ir incorporando alguno de ellos, de esa forma se van visualizando los vídeos lo estamos haciendo según la estructura en, en el caso mío en particular esta sesión se trata de puros videos Videos que pueden ser de alguna clase, de alguna conferencia que ustedes hayan dictado, de algún webinar, de algún material audiovisual que tengan ustedes que sea relevante y lo puedan compartir. Vamos a buscar un video más. Por ejemplo, este de las herramientas de Google. Bien, igual podemos revisar cómo va quedando. Esa es la forma que va, que va a tener la vista web, la vista de tablet. Y la que me interesa a mí por ahora es la vista de dispositivo móvil. Bien, entonces la sesión de videos o el apartado de videos está completa. Tenemos la bienvenida, que se vería así. Videos, que se vería así. Bien acá también podemos personalizar para que armonice un poco vamos a intercalar el fondo más que todo por motivos estéticos esto ustedes no se preocupan lo pueden ir haciendo poco a poco, poco con el tiempo lo principal es ahora por dominará las herramientas básicas Bien, de esa forma entonces yo tengo ya el segundo apartado esto lo puedo mover acá al medio puedo colocar una descripción al costado utilizando el botón de texto de esa forma voy elaborando mi página web ¿Ok? bien ya tenemos la segunda el segundo botón terminado pasamos al tercero acá en presentaciones podemos automáticamente eh, incorporar por ejemplo una línea divisoria esto quiero mostrarles Puedo insertar un botón, en el cual tengo que colocarle un nombre, una dirección. Podemos usar las plantillas para colocar, por ejemplo, alguna imagen. Que tengamos que subirla de nuestra computadora o la tengamos que seleccionar ya de nuestro Google Drive. Podemos eh, hacer algún ejemplo y eh, por ejemplo con esta acá podemos modificar el tamaño de la imagen podemos colocar acá una descripción curso gratis para ti de esa forma podemos utilizar las plantillas y si no queremos la podemos eliminar con este botón todo es totalmente personalizable voy a utilizar una línea divisoria para las presentaciones puedo directamente utilizar las presentaciones que tengo a disposición en mi página web oh, perdón en mi google drive pueden ser conferencias, talleres, cursos que ustedes como docentes hayan dictado, simplemente tienen que elegir una presentación y darle clic en insertar. De esa forma, automáticamente tienen la presentación. Pueden incorporar también una hoja de cálculo, tal vez notas de la de asistencia pueden ustedes utilizar pueden incluir un formulario que lo vamos a ver más adelante pueden incluir un mapa que también lo vamos a ver más adelante de esa forma, de esa forma entonces podemos ir incorporando todo tipo de contenidos en el caso mío en particular voy a insertar más contenidos presentaciones de algunas conferencias que he dictado insertar ordenándola de esa forma la ventaja que estas de estas herramientas es que podemos visualizar los contenidos de forma directa a través del celular o a través de cualquier dispositivo móvil. De esa forma podemos ir visualizando cómo va quedando nuestra página web personal. Podemos incorporar más presentaciones. Son como les dije eh, presentaciones que de conferencias, cursos que ustedes puedan tener que pueden colgar directamente en su página web. Busquemos una más. A ver, vamos a poner esta. Bien, de esa forma entonces vamos completando. ¿no? Igual de la misma forma podemos personalizar el fondo. Recordemos que lo hacemos por estética. Bien, de esa forma podemos, podemos revisar cómo va quedando nuestra presentación. Eh, no hay límite, podemos incorporar las que nosotros deseemos. Aquí la ventaja que podemos es manejar directamente estos documentos. Si no se visualizan bien, es porque están en PDF. Se visualizan de esa forma, este también está en PDF. Pero las presentaciones que están en Google Site, o perdón, en Google Presentaciones, pueden ser manejados de forma práctica con estos botoncitos. Bien, ahora aprenderemos a utilizar la herramienta insertar. Esta herramienta es muy práctica porque nos permite enlazar directamente algunos recursos que están en otras páginas web. Por ejemplo, en en mi caso, voy a enlazar la información que tengo en Slideshare, que es una página de presentaciones. Puedo insertar directamente la dirección o puedo insertar un código. En este caso, voy a insertar la información que tengo en Slideshare, que es un pequeño resumen de mi hoja de vida, la cual también voy a personalizar para que sea compatible con el diseño esté acorde con el diseño que estoy utilizando de esa forma entonces ustedes pueden incorporar cualquier página por ejemplo alguna red social que tengan algunas algunas redes sociales no permiten copiar el contenido así que van a tener mucho cuidado no todas las páginas permiten realizar o copiar el enlace directamente. ¿no? De esa forma entonces vamos a ver cómo se vería el celular. Se vería así. ¿no? Esto es de Instagram. Esto es de Slider. Vista tablet y vista computadora. De esa forma entonces pueden utilizar esta herramienta muy práctica de insertar. Finalmente llegamos a contenidos, perdón, a contáctame. Acá vamos a utilizar, por ejemplo, ya vimos cómo utilizar estas herramientas: formularios. He diseñado un formulario de contactos, el cual simplemente lo selecciono y le doy en insertar. Automáticamente se me copia, lo voy a acomodar y ya tengo mi formulario de contacto igual forma le voy a dar los colores pertinentes para que estén en armonía con nuestro diseño acá voy a aprovechar para poner otra información puedo incluir por ejemplo un mapa simplemente tenemos que ubicar donde estamos tenemos que buscar dónde estamos ubicados en el mapa para establecer que el punto. En el caso mío, yo estoy ubicado acá en Yacuiba y voy a incluir aquí, voy a incluir acá mi dirección. ¿no? De esa forma, entonces ya he seleccionado mi ubicación tengo mi mapa el cual lo voy a agrandar un poquito para que se pueda visualizar de esa forma tengo ya mi mapa el cual puedo escalar al tamaño deseado y también puedo incluir otra otros elementos por ejemplo gráficas en el caso que queramos buscar mostrar alguna una gráfica lo podemos hacer de forma directa eh, vimos ya la hoja de cálculo vimos los formularios y finalmente vamos a personalizar también esto y vamos a incluir la información que tenemos de contactos redes sociales direcciones y demás muy importante para que nuestra página web la información de contacto entonces de esa forma también puedo incluir mi formulario de contactos mi mapa e información de redes sociales de contactos también de esa forma tengo ya todo el contenido realizado y solamente me queda publicar para eso simplemente nos vamos al botón publicar y acá verificamos que el nombre esté bien y publicamos esperamos unos momentos y listo podemos ver el contenido de nuestra página web publicado tenemos la bienvenida tenemos el apartado de vídeos tenemos el apartado de presentaciones tenemos sobre mí un poco de la de mi hoja de vida y tenemos contacto para poder para que se puedan contactar conmigo de esta forma entonces se crea una página web personal ahora simplemente nos queda copiar este enlace que es la dirección de mi página web el cual puedo copiarlo en una en cualquier red social, lo puedo compartir en un formulario, lo puedo compartir en el Classroom, lo puedo compartir en cualquiera de las, de las herramientas que nos pone a disposición Google. Ha sido un placer compartir contigo y haberte enseñado cómo realizar una página web personal. Te voy a dejar otro video de cómo puedes realizar una página web de tu materia. Ha sido un placer, será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.